Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz viernes para todos. Iniciemos este día en la santa presencia del Señor. Sea este el momento para darle gracias a Dios por nuestro día, darle gracias a Dios por todas las bendiciones espirituales y materiales. Pongámonos en la presencia de Dios. Hagamos de este día un día de gracia y de bendición. El Señor quiere derramar abundantes bendiciones sobre todos nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia hoy celebra la memoria de San Martín de Tours. Dice que nació en Panonia, hoy Hungría, en el año 317, siendo un soldado, trató de hacerse cristiano, ingresó en el catecumenado. Tiene un, un testimonio muy lindo este hombre, que siendo militar se convierte y se entrega al servicio, a la ayuda a los demás. Hay una anécdota muy, eh, este hombre se caracteriza por obrador de milagros, sanador de enfermos, leproso, cuidando, cuidador, muy de, un, de una eh, de un desprendimiento de, un, de una caridad tanto que hay una anécdota que dice que una vez iba y encuentra un leproso a la orilla de un camino y él se baja de su caballo se quita la capa y se la pone a esto. Y luego se, aparece, se le aparece Jesús en sueños y le dice, Lo has hecho muy bien, Lo has hecho muy bien. Que el Señor nos dé la gracia de ser sensibles a la necesidad del otro. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a meditar hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 26 al 37. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, y se casaban, hasta el día en que entró Noé en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de lo comían, bebían, compraban y vendían, sembraban, construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre el cielo y acabó con todos. Así sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene una casa, que no baje por ellas. Si está en el campo, que no vuelva. Acuérdense de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. Les digo esto, aquella noche estarán dos en una cama, a uno se lo llevarán y al otro se lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos preguntaron, ¿dónde, Señor? Él contestó, ¿dónde se reúnen los buitres? Ahí está. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, la palabra de ayer junto con la de hoy, van muy unidas. Eh, el Señor está dando las señales sobre el final de los tiempos, y nos pone delante de sí esta realidad. Preocupémonos por servir, por ayudar, por hacer la voluntad de Dios. Lo demás el Señor lo hará. A veces nos afanamos por tantas cosas materiales, nos afanamos por, por guardarnos. Y entonces por, por guardar para mañana nos morimos y las cosas quedan guardadas. ¿no? Servir, queridos hermanos. Agradar a Dios hoy. Mañana tal vez no lo tengamos. Que el Señor los bendiga, los guarde. Un abrazo para todos.